Radio Oculta, episodio 9, estar de vuelta. ¿Cómo será el afuera, el cómo estará mi familia, el cómo será el, el momento del encuentro? Es ¿Volver a, a que tu señora te dé un abrazo afuera o, o abrazar a tu hijo? Y, y bueno, estuve como una semana, 10 días así encerrado, salía a comprar acompañado de mi hija, no quería que nadie me vea ni. Eh, un miedo que tiene uno, vergüenza, anda, a ver. Y no era que me estaba mojando la, la lluvia a, a mí, sino que eran las lágrimas que yo derramaba. Decía que yo no, no iba a hacer más nada nunca. Pasó un mes, pasó dos meses y... y alguien se tiene que arriesgar por ello. Y yo me voy a arriesgar. De vuelta. Y, y esta vez yo sé que voy a triunfar. Tenga las opciones que tiene que tener, ¿no? que no tenga solamente críticas y hipocresía de parte de la sociedad diciendo que no aprendieron. No aprendieron porque nadie le enseñó nada y porque la, la cárcel es una escuela del delito nada más. Radio oculta, episodio 9. Estar de vuelta. Radio oculta. Desde el Centro Universitario de Devoto, Buenos Aires, Argentina, donde las voces se expresan con libertad. Vamos a, a contarles hoy una anécdota mía muy, muy particular de la última vez que me fui en libertad. Me tocó irme 10, 11 de la noche y, bueno, a, puedo llegar a avisar a la familia. Yo Salgo y llueve. Y no sabía yo en qué auto estaban mis hermanos. Y era un peugeot 206 negro. Entonces me quedo, me quedo, me quedo parado en la puerta de, de Devoto, que es 2651, de ese día que lo miré, no me lo olvidé nunca más, Bermude 26 2651. Y me quedo, me quedo parado, perplejo, porque no veía el auto, y lloviendo. En un tiro veo a dos personas que me gritan de adentro de un auto negro, era un 206 negro, era mi hermano y mi cuñada. Y me hacían señas. Me va, que, que vaya hacia el auto. Y me quedé, sin exagerarle me quedé como 10 minutos. Y, y no era que me estaba mojando la, la lluvia a, a mí, sino que eran las lágrimas que yo derramaba. Y era que había quedado acá adentro mi hijo. No, no Ese día no se pudo ir en libertad conmigo. Y mi hermano tuvo que bajar, abrazarme. Vamos, loco, dice que tu hijo ya viene atrás, ¡vamos!, y así empecé de vuelta, así. Ese día empecé al, ya a la misma medianoche, ya a la otra mañana, a ducharse y volver a salir a, a, a lidiar, a la eterna lucha de, de lo que es el asfalto, la libertad, eh, los compromisos, los quilombos que te deja la familia y los conocidos. Yo en esa época tenía la agencia de auto, imagínate el despelote que tenía, todos los autos tirados, todos rotos, ninguno tenía la batería. Así que ese fue el volver mío del anterior. Yo, fueron casi 10 años atrás, ¿no? Fue un, un 6 de enero, no me lo voy a olvidar nunca. Un 6 de enero, día de Reyes, de 2013. Así que lo tengo, lo tengo bien grabado lo que es salir de acá. No es nada fácil. No es nada fácil. Yo me acuerdo que salí la primera vez en el 2000. Me estaba esperando mi viejo, mi vieja. La eh, afuera del penal de Olmo, a las 4 de la mañana. Allá te la agregaban a esa hora. Y fue algo lindo. Decía que yo no, no iba a hacer más nada nunca. Pasó un mes, como dijo el compañero, pasó dos meses. Y no es que nos guste que vivir de arriba. Te gusta tener lo tuyo. Yo tenía mi otro hermano, estaba, estaba preso también. Y el domingo mi vieja se va a ver a mi hermano. Vienen unos pibes, compañeros, y salimos a dar una vuelta, como decir. Mientras mi vieja estaba en el penal, mi vieja no quería que salga a probar más. Salí y volví antes que venga mi vieja. Cuando volví, ya estaba mi vieja en casa, esperándome con la escoba. Me pegó un par de escobazos y me salió corriendo por todos lados. Y acá estamos de vuelta. Decía que no iba a salir más a probar nunca. Pero es la necesidad de cada uno Y uno le gusta estar bien Darle la, la, los gustos a los hijos, a las hijas, a la familia Y es volver a empezar Radio Oculta volver a casa eh, tengo varios recuerdos no al principio pibe 18 años la mamá hacía todo lo posible como para ponerte un abogado estar pero antes se iba al juzgado te largaban de ahí después iban pasando los años y la mamá no está eh, uno a veces, porque fue varias salidas que tuve y ya prácticamente como no te esperan, lo único que tenés, tu nueva familia la que vos formaste, la que te acompaña. Y las últimas dos veces que me fui fue de sorpresa, que estaba en una, estaba, me fui a dormir la siesta como nunca dormía la siesta y pensé, Mirá si me vienen a buscar. Fui y me me tiro en la cama. Y no quería cerrar la puerta a la Z y, y la arrimé nomás. Y de ahí me quedé mirando la puerta y me dormí. Cinco minutos, diez. Y sentí como la reja, sonaba la reja y que llamaban a alguien. Y me quedé mirando la puerta y digo, ¿será que me vienen a buscar a mí? Y me venían a buscar. Me dicen... Negro, preparate, preparate. Te llaman, salgo en pantalón corto y le hago señas de lejos al, al encargado si me ponía el pantalón largo. Porque si tenés que salir afuera, tenés que ir con el pantalón largo. Me voy, me pongo un pantalón de gimnasia, voy llegando a la reja, me dice: No, cambiate que te va en libertad. Marrón, no sé, una sorpresa, ¿no? Voy corriendo, me pongo un jean una chumba y, y salgo, no me fijé nada, que se que llevaba nada, todo lo que tenía, se llevaba un par de años y, y venían corriendo los pibes y me decían, no, agarra la foto, agarrá la foto no, le digo, no tengo nada, no tengo foto, yo no traigo foto Agarra la foto, Ahora, le digo, no tengo nada, luego agarré los papeles Hice una carpetita, me puse bajo el brazo y salí. Cruzo la reja y ahí me rescato que no llamé a mi familia. Y agarro y le digo al encargado, uy, no llamé a mi familia. Me dice, bueno, no podés volver a entrar. ¿Cómo? Pero, ¿cómo hago para decirle que me voy? Yo estaba en Marcopá. Y me dice, y bueno, fíjate en judiciales si te prestan. Si te dejan hablar... Y bueno, fui nunca me, me dejaron hablar y me acompañaron. Me llevaron un camión, como que iba de comparendo. Me dejaron en una leonera, me hicieron una ficha, de las 4 de la tarde hasta las 6. Al último me suben al camión de no, me llevan a la entrada y me acompañan un policía al lado, un encargado. Y nunca había visto la entrada por donde entra la visita y estaba el detector de metal, el arco y el encargado se llega hasta ahí, se para al lado y me dice, pasá y paso y se quedó parado me doy la vuelta, lo miro, digo, ¿ya está? sí, no te quiero ver más y agarré, salí y dije, ¿y ahora? ¿qué hago? estoy en marco para... Me dieron el papel de libertad y digo, ¿qué hago? Bueno, pregunto a uno, ¿cómo hago para llegar para Merlo, para tomar el tren? Me dice, ¿para acá? Ah, bueno, me quedé como una hora esperando. Con el papel en la mano y me puse a leer y ahí decía que podía viajar 24 horas, ¿no? Para cualquier servicio de automotor, para que me se ve, a mi casa. Y... Salían otros pibes y había uno que me dieron un cheque, eh, un billete de 500 pesos. Y me dice, eh, ¿cuántos cuánto años tuviste? Y como cuatro años. Y vos, tres años. me dice, oh, dice mirá lo que me dieron, 500 pesos. Y digo, oh, con eso, por lo menos para hablar por teléfono. Le digo, sabes que no pude hablar por teléfono? Y sí, estamos acá en el campo. Hasta que no lleguemos al pueblo, no... No van a poder hablar. Bueno, tomamos el colectivo, llegamos a Merlo y me dice, eh, vamos a tomar una cerveza. Le digo, no, vamos a hablar por teléfono. Sí, pero ¿quién nos va a cambiar este billete? Pero vamos a hablar por teléfono. No, pero capaz que no tienen cambio. Le digo, vamos, vamos a preguntar. Fuimos a preguntar. Hicimos dos llamadas cortitas. Primero él no le atendió nadie. Y después llamo yo y llamo a mi señora. Le digo, digo, hola, mamá. Me dice, ¿qué pasó? Nada, me largaron. ¿Pero vos dónde estás? Nada, me largaron, le digo, estoy acá en la estación. En serio, te digo. ¿Dónde estás vos? Me largaron, no me creía. Le digo, ¿en serio? ¿En serio me está diciendo otra vez, le digo? ¿Pero qué te estoy diciendo? Estoy la... Venía a buscarme a leñar. Y agarré y cuelgo. ¿Cuánto nos salió la llamada? 100 pesos. Le digo, mirá, vos pensabas que no nos iban a cambiar. Una llamada, 100 pesos, no. Le digo, sabes que tengo ganas? De tomar una coca y un sándwich, una hamburguesa. Vamos, nos compramos un sándwich cada uno y una gaseosa. Chao, 500 pesos. Nosotros pensando que era un montón de plata, ese era volver. Ese era volver. Y, y agarro y subimos al tren. Y era, ¿qué pasaba? Digo, uh, ¿me vendrán a buscar? Iba hablando con el pibe que nadie le contestó y de repente sigo al Linier y voy, me acerco a la puerta, se abre y empecé a ver cómo pasaba el tren y la gente que estaba parada. Y a lo último ya estaba mi germo ahí, con mi hija en el andén, ya esperándome, no sé cómo llegó tan rápido. Y, y bueno, ese fue el volver a casa. Después de ir a casa con eso, nadie uno piensa que todo el mundo sabe, nadie sabe. Eh, uno se siente mirado, tiene miedo de lo que pueda hablar otro, eso que sé, ¿no? Porque uno sale de una cárcel. Pero al final a nadie, como que a nadie le importa, o nadie estaba, o nadie... El mismo remisero me dice, ¿cómo andaba, negro? Me dice, ¿dónde andaba? Un remisero del barrio no sabía que estaba preso. Y ahí me di cuenta que vos, tu familia, y algún conocido, y después para todo la vida sigue, sigue igual.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 Estar de vuelta, eh, para mí, fue una sensación que, bueno, los que se fueron alguna vez en libertad, ya la saben. Eh. Primero, ¿cómo, ¿cómo te puedo explicar? Pensás, no voy a venir nunca más acá adentro. Y te agarra como miedo. Primero te agarra miedo. Te agarra ganas de reír y también te agarra ganas de llorar. Cuando te vas para afuera como que no lo puedes creer y, y como que sentí que no, que no estás en tu lugar porque te acostumbraste a estar, a, a, estar, a estar encerrado, a caminar hasta un cierto lugar, a hacer, yo qué sé, 50 pasos, dar la vuelta y volver para atrás porque si no te chocas con una pared o con la reja. Y el aire, el olor, el olor que hay es diferente. Por ahí nosotros cuando entramos, cuando entramos a la cárcel de afuera, cuando caemos presos, sentimos que hay un hay un olor hay olor a feo a, a pintura mezclado con comida mezclado con óxido mezclado olor a cárcel y vos decís qué olor que hay acá adentro, loco hay olor a cárcel acá adentro. es olor a transpiración con pintura con sangre mezclado con óxido es olor a cárcel y uno por ahí no se da cuenta que pasan una semana y ya no lo sentís más al olor. Porque ahora vos ya sos parte de ese olor. Ya sos parte del de, de olor a cárcel. Y hasta a veces respirás y decís, ¡wow, oh, qué rico olor! Que estoy respirando oxígeno porque hay un poco de viento. Y no te das cuenta que estás respirando ese olor que cuando vos viniste lo sentías. Y el día que vos te vas y respirás el aire de afuera, decís, qué olor raro, qué, qué bueno, qué, qué rico olor. Olor raro, no es el mismo aire de allá. Y eso que allá corría viento también, pero este viento es diferente. Y ahí alzás la mirada y mirás para para, para los costados, para adentro, y ves un auto, ves un árbol, ves un perro, ves un viejo, una vieja, no sé, un, un chico, los chicos. Él, y empezás a valorar valorar en el momento ese, te digo, en el momento que salís, porque por ahí después van pasando los días y te olvidás, pero en el momento ese decís, mirá, mirá qué lindo árbol, mirá qué hermoso perro, mirá, mirá los chicos, qué lindo, y valorás esas pequeñas cosas que decís gracias Dios, y ahí le agradecés de verdad, decís, gracias, mirá, no, no podés creer que estás ahí, que estás viendo que que en realidad te puede pegar un pique hasta allá y nadie te va a decir nada. Te puede pegar un pique allá y nadie te va a decir nada. Te puede tomar un colectivo, nadie te va a decir nada. Y ahí te sentí que es libre y, y de verdad, pero yo creo que esto todos lo, lo, los hemos sentido. De verdad vos pensás, decir, sí, nunca más voy a hacer nada malo para no volver acá adentro. Pero lo pensás de verdad, lo sentís. Es una decisión que tomás de verdad en tu corazón. Decís, yo nunca más vuelvo, esto no me lo pierdo más. A ese perro, a ese árbol, a ese auto, el olor a nasta que hay mezclado, no, no lo pierdo más. Y te sentís el olor a la, a la ropa y decís, oh, mirá el olor que tiene mi ropa. Y yo pensaba que tenía ahora perfume dentro del pabellón. Y no tengo olor a perfume, tengo olor a, olor a, a todo eso. Olor a comida mezclado con, con transpiración, humedad, todo, mirá... Decís, y hasta te da vergüenza por ahí saludar a alguien para que te va a sentir el olor que tenés. Y vos que recién te estás dando cuenta, te despertás, te despiertas la, los sentidos de muchas cosas. Y decís, nunca más vuelvo, no vuelvo más. Pero después cuando salís, y ahí ya vienen los problemas cotidianos que tenemos todos, ¿no? No, no me victimizo nada. Pero te das cuenta que ya vos para comer tenés que, tenés que generar plata, tenés que tener plata para comer, para vestirte, que no importa, no es como en la cárcel, que en la cárcel vos te pones una hojota, una media de cada color, una hojota rota, una remera con un agujero y andás igual. En la calle, en la calle no, si no, no puedo estar con esto. Y menos. De tu mujer, tus hijos, si tenés hijos, tu vieja, que vos tu vieja la ver capaz que tu vieja renegó todos los años que vos tuviste preso, renegó porque el pan sube, porque la cebolla está más cara, porque te dan una zanahoria menos en la verdulería. Pero vos cuando ves eso afuera, te da una impotencia, vos decís, no, no puede ser, como Mi mamá va a estar renegando porque le dan una zanahoria menos, loco, la puta madre. Vos decís, no, ¿cómo? mi mujer tiene la punta de la zapatilla despegada y yo acá paspando mosca decir, ¿entendés? O decir, no, no puede ser, no puede ser que estamos en verano y no tengo una ujota como la gente para ponerme. ¿Entendés? Y, y tu cabeza te crea toda esa, ilu esa ilusión, porque en realidad es una ilusión, porque acá adentro te das cuenta que es una ilusión. Y digo si no puede ser, hay olor asado por todos lados y yo no. Tengo como unos patis marca Wim, porque no tengo para marca patis. No, no puede ser esto. Y ahí es cuando ya se te fue que el olor, que el perro estaba lindo, que el, que el arbolito me gustaba. Y decí, no, no, ¿qué pasa? No, yo soy yo, no soy otro. Tata, ta, te pega un par de bife y decí, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Alguien se tiene que arriesgar por esto. Mi mamá no puede, a mi mujer no le voy a decir que se arriesgue. Y me voy a arriesgar yo, me voy a arriesgar. Y agarré, con toda la tristeza del mundo, me miré al espejo, me puse un, la ropa que salía de esta preso. Salí con una camisa, un pantalón y unos zapatos, porque a mí me gusta vestirme así. Agarré y dije, bueno, agarré una tarjeta y me dije, me voy a robar. Le dije a mi mujer, ahora vengo. Y mi mujer agarró y me dijo, no, no, quédate acá, ahora vengo. Y ahí me, me fui, de luna a viernes, todo el de luna a viernes, a la centro, Abrí puerta oficina, solo, porque no tenía compañero, me acuerdo. Empecé a salir a, a la de vuelta y sumé, hice plata, teníamos todo. Pero yo no estaba bien, no, estaba, no tenía esa felicidad de cuando salí ya me sentía problemas, tenía problemas acá en el pecho, tenía muchos problemas, no me sentía tranquilo, vacío, yo sabía, yo sabía que iba a volver a caer preso, pero era como algo que yo decía, yo tengo que volver a caer preso, y me acostaba a dormir con eso, oraba, yo soy cristiano, le oraba mucho a Dios, y me acostaba a dormir y le decía a mi mujer, sabes que yo, yo sé que no voy a caer en cana, le digo, pero sabes que hay algo que me dice que yo tengo que volver acá en cana, boluda. No, no, no no, voy a volver a caer en cana. Porque me cuido, porque trabajo. De poco en el tiempo me hice un, un par de compañeros que conocí adentro. Me hice un par de compañeros buenos, caballeros, porque no me gustaba trabajar con nadie porque yo soy, tengo una forma de trabajar me, muy rara. viste. Me pienso que soy muy profesional y por ahí no, no le daba la oportunidad. No quería trabajar con nadie. Y estos pibes me, me gustó y... Empecé a trabajar con ellos y ahí después me fui con otro más y ya. La profesionalidad se fue a la mierda. ¿sí? Donde hay plata vamos y le damos. De una. Y bueno, me sentí vacío y hasta que un día que hay preso de vuelta. Y ahora, hoy en día, ya soy grande, mi hija tiene 15 años, mi mujer está embarazada ahora. Y ahora yo no sé cómo será el estar de vuelta. Ahora de vuelta, porque, ¿cómo te puedo decir? No, no tengo algo resuelto. Yo tengo 33 años, ya siento que ya soy viejo. Siento que tengo un montón de cosas que se me fueron. Y sé que alguien se tiene que arriesgar de vuelta. Sé que alguien se tiene que arriesgar de vuelta. Porque estaba mi hija, mi mujer, y ahora viene Catalina en camino. Y alguien se tiene que arriesgar por ello. Y yo me voy a arriesgar De vuelta. Y esta vez yo sé que voy a triunfar. Así como yo sabía que había algo que me decía, vas a volver acá en cana, voy a volver, tengo que volver acá en cana porque hay algo que tengo que aprender. Hay algo que tengo que aprender. Por eso también no me drogo. A veces me dicen, ¿por qué no te fumas un porro? Porque a mí me agarra ataque de pánico, hasta el psicólogo me dice, tómate un media, media clonacepa, media, un cuartito, y no te va a agarrar el ataque de pánico. No te agarra. Y yo le digo, no, no, no me quiero drogar. ¿Pero por qué? sabes por qué? Porque yo siento que el día a día acá lo tengo que sufrir acá. Yo tengo que sufrir. ¿Pero por qué vos pensás que tenés que sufrir? No sé, es como una enseñanza, porque si yo me drogaría todos los días, es como que estuviese acá, allá, en cualquier lado. Yo estoy preso y yo tengo que sentir el día a día, como pasan las horas, cómo sufro el pensar, tengo que renegar, tengo que discutir. Y así me va a dar una enseñanza para no volver hasta adentro, para pensar las cinco veces de última. Y ahí el tipo no me dio la pastilla. Me dijo, ah, bueno, si vos pensás así. Y sí, yo pienso así. Le... Y bueno, y ahora no, no calculo cómo será la vuelta afuera. Lo único que, sé, que tengo claro es eso. Y, y hay como algo que tengo claro en, en mi corazón. De que esta vez, sí, es para es para nosotros. O sea, para, para mí y para mi familia. Esta vez para nosotros y poder tratar de, de, de encontrar una vocación. Yo sé que el capital lo voy a tener, porque lo voy a hacer a la plata. Pero después, ¿qué hago con la plata? Eso todavía no lo sé. No sé qué voy a hacer con la plata. Pero... Me gustaría, no sé, cruzarme a alguien que me, que me, que me enseñe... qué hacer con la plata. Porque muchas veces tuve plata, pero... o sea, robar robás. Pero después, ¿qué hace con lo que robaste? Eso para mí sería una cosa, sería una herramienta para mi vida enorme, que no la tengo. Y bueno, la vuelta a casa va a ser como Dios quiera, siempre Dios por delante. Radio Oculta. Bueno, a mí me parece importante eh, hablar de la primera vez que yo me fui porque fue hace un montón de tiempo. Fue en el año dos, eh, 2004. Y bueno, después de estar casi siete años preso y haber, empezado, haber caído detenido después los 18 años, en los 18, a los 18 años, si bien en ese momento yo me acuerdo que cambió un montón de cosas de mi vida, me... me no sé si me volví eh, mejor persona, me volví más serio, creo yo, después de la cárcel. Pero la realidad es que no me volví, no, no, no, no, no tuve un, una ayuda, no tuve en esos años un asesoramiento, ni una capacitación de parte de, de lo, del Estado que me tenía detenido para poder decir, bueno, salís y, y no volvés a hacer lo que hiciste o reparás el error que cometiste o reparás en tu persona lo que te llevó a hacer eso. Eh, yo me acuerdo que salí como, como las 9 de la noche de la unidad 15 Batán, que quedan en, en el campo, en el Mar del Plata, queda un par de kilómetros de la ciudad. Y no tenía nada, tenía unas monedas, pero no le pude avisar a mi familia. Cuando llegué a la parada del colectivo, que quedaba como a 6, 7 cuadras de ahí, más, un poco más, es por una calle, hasta una ruta, eh, me enteré que el colectivo no venía más el colectivo venía hasta las 8 de la noche, bueno, entonces digo qué camino hasta Mar del Plata. Y pasó una camioneta con un muchacho, y me pasó algo muy raro, ¿no? el hombre traía atrás maples de huevo, lo frené yo, venía con la hija, la señora, y me frena, y veníamos con otro pibe, entonces el otro pibe, eh, pará, pará, pará, disculpame, nos podés llevar vos, que esto, que lo otro, y el tipo primero lo miró al pibe que le hablaba, que le decía, eh, me lleva y yo le decía, no, disculpame, entonces me miró a mí, y nos subimos atrás, cuando subimos, el tipo estaba frenado al costado de la ruta, abre una ventanilla chiquitita que tenía atrás para el fondo y me dice, escúchame, ustedes vinieron de la cárcel, ¿no? Sí, bueno, dice, yo los voy a llevar hasta Mar del Plata. Y, y no sé, fue como una señal, como que fue la primera señal, digamos, de, de algo amistoso que el tipo me hubiera dicho, no, bájense porque vienen, no, bueno. Y bueno, yo llegué a mi casa y, y había un montón de problemas. El primero y principal era, por ejemplo, que habían muerto mis hermanos. Yo tenía dos hermanos y mis hermanos fallecieron durante el tiempo que yo estuve detenido. Eso nunca nadie me preguntó nada, nadie fue a mi casa a consultar a ver cómo iba a vivir yo, qué iba a pasar, ni siquiera a ver a mi, a mi mamá, que era la única familiar que yo tenía, y el lugar donde iba a ir a vivir. Y bueno, mi mamá, por ejemplo, tenía un montón de problemas de salud, pero salud propia, porque como habían muerto dos hijos de ella y uno lo tenía preso y recién salía, mi mamá no se levantaba a la, se acostaba a la noche y no se levantaba. Se levantaba a comer al mediodía, se acostaba y así. Parecía que se quería morir. Y bueno. Eso, el vivir el llegar y ver eso, a mí me, me chocó un montón, porque en realidad, si bien me sal, no me salvó, pero me, me hizo pensar muy bien las cosas y decir, no, yo no puedo dejar más a mi vieja sola, o, o, o esto que hice fue una boludez, mirá la cantidad de años que estuve, y cuando salí estaba todo mal y no pude ni vivir los últimos años que, que le quedaban a mis hermanos. Eh, la verdad que lo único que me ofrecía a la calle era o delinquir, ¿entendés? O si no, esperar cuatro, cinco, seis meses, siete, tener la suerte de que me den un laburo, sabiendo todo el mundo alrededor, porque yo vivo en un barrio, de que, de que vengo de la cárcel, de que antes andaba robando, de que esto que lo otro. Y bueno, nada, en definitiva, eh, iba a un patronato del liberado donde iba a firmar, pero, o sea, el control era que vos no, no dejé de firmar o que no te vayas a otro lado, ah, no sé bien cuál fue el sentido en ese momento y hoy en día, ¿no?, de los controles, porque en realidad si nadie sabe que haces 30 días al la no se puede presumir que con venía a firmar, estás haciendo las cosas bien. Entonces es como que es una cuestión de compromiso también del Estado. Y bueno, esa fue la primera vez que salí y evidentemente eh, salí mejor para delinquir nada más. Y después, bueno, eh, aprendí un montón de cosas para no volver y esto que toque lo otro, pero terminé volviendo de vuelta detenido. Y hoy en día, después de mucho tiempo pasado de ese, eh, ese episodio, después de haber formado una familia, de, de nuevo porque yo tenía una familia, bueno, la perdí cuando, cuando, vine de cuando fui detenido la primera vez, y de, de poder ayudar a mi mamá porque eh, yo creo que en ese sentido lo único que hice bien para o que, o que tuve, no, no fue algo premeditado, fue el, el, el tener una pareja y tener hijas, y, y bueno, y, y mi madre, ver en ese en esas hijas mías como si fueran mis hermanos que no los tenía, entonces volvió a querer vivir. Entonces, nada, en ese, en ese sentido, eh, eh, digamos que a mí me fue bien, pero me fue mal porque volví a lo mismo. Entonces, hoy, después de, no sé, casi 20 años de esa, de esa primera vez, eh, pienso totalmente diferente. Pienso totalmente diferente porque si bien lo poquito que pude aprovechar la primera vez que vine detenido para capacitarme intelectualmente y, y poder, digamos, serfiarla un poquito mejor en el delito, hoy creo que lo superé ampliamente y, bueno, nada, tengo las herramientas como para decir, como la que tendría que tener cualquier chico, no no a mi edad, sino 20 años atrás, y decir, bueno, tengo sé cómo trabajar, sé cómo generar dinero sin sin robar, sin estafar, sin hacer nada y bueno, y no voy a tener que esperar 20 años para tener un capital, digamos que creo que es el pensamiento de todos los que salen de acá y decir, bueno, perdí tantos años de mi vida y bueno, fundamentalmente creo que el mensaje es que al detenido siempre se lo critica, siempre se lo estigmatiza, ¿no? Eh, acá, esto es para cualquiera y acá viene todo el mundo por X, por B y bueno lo que entendí yo también es que eh, hoy si salgo no quiero volver más acá y de ahí en más, bueno, de ahí partir de esa base para poder después ayudar a mi, a mi, a mi familia, ayudarme yo y otra cosa muy importante que aprendí fue que el tiempo perdido no vuelve, así que no, no, no voy a pretender recuperar todo en dos días, lo que sí aprovechar el, el tiempo que nos queda ¿no? Y con, y, y el, con la familia, con todas esas personas que, a las que les faltamos. Y bueno, y en definitiva, por ahí un mensaje para, para la gente que nunca estuvo detenida y que no tiene familiares detenidos, que si escucha esto como, como algo particular o, o inédito para ellos, es que si tienen algún tipo de, de posibilidades de, de opinar o, o, o el día de mañana ven una persona detenida que, o, o ven una persona que estuvo detenida, sepan que nunca tuvo la oportunidad de parte de, de nadie, no estuvo ayudado por nadie porque la cárcel es así. Y, y lamentablemente es muy difícil tener la convicción de uno mismo ir formándose acá adentro, es muy difícil porque todo el ámbito es contrario, más o menos se imaginan lo que es una cárcel, entonces yo creo que tiene un mérito mucho mayor que el delito que cometió la persona. Porque el delito es muy fácil de cometer, porque lo malo es muy fácil de cometer, en cambio lo bueno cuesta un montón y no es valorado. Entonces, por ahí estoy pidiendo mucho, pero que el día de mañana cambie el sistema y que la persona que vino acá porque se drogaba y no y, y la, la familia no la ayudaba, o porque el, esa persona no tenía dinero, o porque se equivocó y eligió mal camino, tenga las opciones que tiene que tener, ¿no? que no tenga solamente críticas y hipocresía de parte de la sociedad diciendo que no aprendieron, no aprendieron porque nadie le enseñó nada y porque la, la cárcel es una escuela del delito, nada más. Y bueno, también, si está dentro de, de las posibilidades, que piensen que no es la persona que está dentro nada más, que es todo lo que tiene afuera, que es la familia, que es un montón de personas que a veces son muchas, a veces son pocas, pero eh, es como un familiar de cualquiera. Yo creo que nadie teniendo un hijo, una madre, un tío, Preso va a querer que le pase algo, que se muera, o algo, y en parte, si es una persona que tiene sentimientos, va a estar atado a esa persona que está presa, sufriendo un poco lo que le pasa a esa persona. Así que nada, eso en definitiva, un poco más de, digamos, de menos prejuicios y más, más conciencia. Bueno, eh, yo soy primario en esto, como se dice acá, es la primera vez que estoy en Cana, y los miedos que tiene uno es que es, eh, por mí lo hablo, ¿no? Es cómo será el afuera, el cómo estará mi familia, el cómo será el, el momento del encuentro, que, que es algo que voy a vivir por primera vez cuando me pase. Es volver a, a que tu señora te dé un abrazo afuera o, o abrazar a tu hijo que viene corriendo, es algo normal. Y sí, y todos los días, desde, desde el primer día que estuve en la alcaldía, a la primera hora dije, no, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? No vuelva a tocar más nada, no esto, no lo otro. Pero como decían acá los compañeros, que la necesidad a veces te lleva a hacerlo. Y uno se acostumbra a un ritmo de vida o a. Como, como se dice en la jerga, también en diferentes cosas, a bacañar de diferentes maneras, que no lo puedes hacer trabajando. ¿Para qué vamos a mentir? Eso no lo puedes hacer. O no sé, o te querés dar un gustito de comprarte, no sé, hoy en día, mirando una boluda, estoy a decir la zapatilla. Un par de zapatillas hoy en día vale 40 lucas. Una persona que trabaja de un sueldo normal, no sé cuánto me está ganando ahora, pero entre 80 y 120 lucas, con toda la furia no podés, no lo podés hacer eso agregale que vos estás pensando que yo en mi caso tengo tres hijos dos van a colegio privado ¿me entendés decís eh, la cuota del colegio que te aumenta, que esto, que lo otro y vos a trabajar no sé, de qué te pueden dar ahora, hoy en día trabajar si no, si no salís con una carrera o con algo no llegás nunca, entonces pues pensás te quedás así maquinando ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y es como decía él: tenés que salir a arriesgarte. O también tener la posibilidad de que, ten, otra posibilidad de tener un negocio afuera o de tener diferentes cosas. Para no volver a lo mismo. Pero al que le gusta esto, es, es como todo: eh, es una rueda. O hacer las cosas bien, tarde o temprano haciendo las cosas bien, igual algo malo podés hacerlo. Yo lo viví desde otro lado. Y nada, pienso en eso, en el abrazo con tu vieja, el, el primer asado familiar que veas. A toda la familia reunida. No sé, hasta. hasta las personas que por ahí. que tenías bronca, ya no le vas a dar cabida a eso. Eh, pensás en todo, en todo. En, en sí es como el cuando se debe abrir la puerta debe ser algo que te debe agarrar. un escalofrío terrible que no lo viví. Y no sé, te debe dar miedo dar el primer paso exactamente. Te debe dar miedo y ver la calle ahí. Yo igual pienso que donde me abran la puerta esté mi familia ahí, ni toco la calle, vuelo. ¿no? Pero esto es un sueño de todos los días. De to Yo pienso que de todos los compañeros que están acá es el sueño de todos los días. Que vengan a la regi y te griten, López... Y vaya, y libertad. Es lo que estás esperando. Pero bueno, sé que, que esto no es para siempre y que en algún momento todo el ciclo se cumple y, y todo el mundo va a estar afuera, ¿no? Radio Oculta ¿Cómo será la vuelta a la calle? En pocas palabras se llama... Creo que sí, de vuelta. Soy cubano, entonces lo que pienso es así y todo está como era entonces la casa, la calle, el río los árboles tendrán sus hojas y las ramas tendrán sus nidos, todo está nada habrá cambiado, el horizonte va a ser el mismo y lo que te dicen esas brisas otras veces te lo han dicho Ondas aves y murmullos serán tus viejos conocidos. confidente del secreto de tus primeros suspiros. Bajo aquel ceibo que moja su cabellera en el río, largas horas has pasado a solas con tu delirio. Los juncos y las architas eran el terco abanico como me decían tu frente y refrescaban mis rizos. Qué triste estaba la tarde la última vez que nos vimos. Tan solo cantaba un ave en el ramaje de florismo Era un gorrión que entonaba su más dulcísimo signo. Pobre gorrión que venía a despedir a un amigo. Adiós, parecían decirme sus melancólicos trinos. Adiós hermano del alma, adiós inocente niño. Yo estaba triste, muy triste, el cielo oscuro y sombrío. Los juncos y las archiras se quejaban al oírlo. Han pasado muchos años desde aquel día tristísimo. Muchos ceibos han tronchado los huracanes bravíos, Y hoy vuelve el niño, hecho un hombre, ya no contento pero tranquilo, con arrugas en la frente y el cabello emblanquecido, de aquella alma limpia y pura como un caudal raudal cristalino. Es hoy un hueco poblado de sombras que no hacen ruido, sombras con sueños dispersos, como neblina de estío. Y aquel corazón tan noble, tan ardoso, tan altivo, será una tumba que tiene la logreza del abismo. Y todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles tendrán sus hojas y las ramas tendrán sus nidos. Solo que el niño se ha hecho un hombre, y ese hombre tanto ha sufrido, que apenas en el alma la soledad y el vacío. De vuelta a casa, puede ser. Radio Oculta, episodio 9. De vuelta a casa.